El Consejo Directivo y las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras eh, definimos eh, la necesidad, la conveniencia, la oportunidad de reconocer los derechos de las personas que cuidan, que en general son mujeres, eh, o aquellas personas que tienen los papeles femeninos en las familias. ¿no? Por ello definimos eh, ofrecer un espacio eh, para niñas, niños, niñas de 2 a 12 años, en paralelo con eh, jornadas que convocan una enorme cantidad de personas, en un espacio físico, lúdico, artístico, recreativo, eh, pensado por profesionales de, de educación que tenemos en, en nuestra casa de estudios, eh, y un espacio paralelo a las actividades. ¿No? En este caso es, son estas jornadas. A futuro podrán ser otras jornadas, otras actividades, donde. Se...